Ya es oficial y tenemos a nuestro segundo entrevistado especial en el canal. El mero Hackerman ha forzado su entrada, y es que muy pronto tendremos a Kyle McCarthy, quien reconoceremos como la voz de Nines en el Autómata, aquí en el canal dándonos sus opiniones, sus experiencias y más sobre cómo fue su aparición en Autómata y más información sobre él y su carrera en otros proyectos. Aprovecho para comentarles que si tienen una pregunta que quieren hacerle, dejo este espacio para que en los comentarios me hagan algunas que quieren que les haga a él al momento de la entrevista. Las más demandadas o interesantes se las estaré preguntando para que el mismo Kai la responda. Yo estaré leyendo todas las preguntas, tanto las de este video como las que también están en Facebook, en Twitter y en la parte de comunidad de este canal en YouTube. Estaré aceptando estas preguntas hasta el día miércoles de esta semana Así que rápido antes de que se les vaya el tiempo Estén al pendiente a los anuncios del canal para saber el día exacto que tendremos a Kyle Y toda la entrevista va a ser en inglés por supuesto Pero les dejaré los subtítulos en español para que no se la pierdan y puedan disfrutarla al 100 Si quieres estar al tanto de cuándo exactamente vamos a tenerlo Suscríbanse acá al canal para que se les llegue la notificación con el día de estreno. De paso sigan a Kyle en sus redes, Twitter y también en su canal de YouTube y en Twitch, ya que él constantemente hace streams tanto de juegos como automata y los demás juegos de Yoko Taro. Así que les dejo aquí abajo sus redes sociales en la descripción y también avísenme que están emocionados de que lo van a tener aquí en exclusiva en español. Estén al pendiente ya que muy pronto va a ser todo esto de la entrevista. Nos vemos en otra.